Mapa de España. Por el oeste, lindamos con un país llamado Portugal. Por el norte, con otro país llamado Francia. Por el sur, con Marruecos, separados 14 kilómetros por el estrecho de Gibraltar. Estamos dentro del de continente europeo. Y por comunidades autónomas, Galicia... Asturias, Cantabria, País Vasco o Euskadi, Navarra, La Rioja, Castilla-León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha Comunidad de Madrid, donde se encuentra la ciudad de Madrid, que es la capital de España Extremadura Andalucía Murcia Islas Baleares e Islas Canarias, que se representan en esa zona del mapa, pero realmente están más abajo, enfrente frente de África. 17 maravillosas comunidades forman nuestro país.